Muy buenas tardes, desde el Instituto Agronómico y Técnico Salesianos le presentamos mi Escuela Columna de la Patria. Con ustedes la profesora Margaret Cabrera nos explica este proyecto. De las maestras de Español y Arte, pues llegamos a, a concluir de que Quedaría mejor y si son ellos con su imaginación y creatividad los que realizan eh, la actividad, valga la redundancia. Es por esto que este año lo hicimos totalmente diferente, tomando en consideración esta propuesta de la maestra. Ir a ver cada columna y en cada una de ellas están los detalles un... alusivos al título que tenemos. Cada columna es un tema. Sí, señor. Ah, pues muchísimas gracias, maestra, y nos vamos a entender. Claro que Dios nos envió otro su vida entre cosas. mi voz, amigo, conozco. Don amigo, conozco. Tu Don amigo, amigo, La columna de Sánchez. Allá tenemos la columna de Mella. Columna en honor a la dramática. Uno de los grupos populares o grupos que formó Juan Pablo. Dios, Él por nosotros su vida entregó. tu vos, tu amigo.